algo de batería y dos horas para grabar o sea que puedo hacer una crónica de dos horas ¿Os parece bien bueno <coughs> Tengo que dejar el tabaco el tabaco y el trail no se llevan bien bueno eh, venga vamos con la crónica ultra barcelona 2000 o ultra trail barcelona 2019 celebrada en el municipio de Vegas, <ríe> Vegas eh, aquí al lado del garraz vale parque natural del garraz el día 5 de mayo a las 0 horas que salimos, ¿vale? Tantas tonterías. Bueno, pues venga, eh, medalla de finisher, camiseta de finisher, ¿también? Y, y venga, os cuento un poquito. Bueno, eh, la salida pues se hizo a eso, a las 12 de la noche del, del sábado 4 al 5 de mayo, ¿vale? Nada, eh, la verdad es que tuve tiempo de, de llegar aquí con tiempo, prepararlo todo, En fin, que la verdad es que me dio tiempo bien, o sea que razonablemente, bueno, me, me, he estado contento en que no he ido con estrella la carrera ha dado tiempo de cambiar, me ha dado tiempo de prepararlo todo, ¿no? Estaba aquí con antelación. Eh, pues venga, salimos a las 12 de la noche, eh, salida, bueno, estaba el grupo de cabeza, yo digo, me quedo alrededor del 20, 20, 30, pero luego también pensé, digo, hostia, tampoco me gusta caen muy atrás porque a veces se te echan como delante y tú quieres ir el 20 o el 30 pero te queda el 50, ¿sabes? En un momento se te echa un montón de gente delante. En conclusión, digo, pues nada, nada, no pues me pongo un poco, me tiro para adelante para que no me cierren, ¿no? Y creo que más o menos iba al 13, más o menos, el grupo de cabeza iba y yo me quedé el último más o menos durante unos metros, ¿eh? vamos por un kilómetro, un kilómetro o algo así, no sé, dos kilómetros entre 1 y 2 kilómetros, pues me quedé más o menos aproximadamente el 13, yo los iba contando y más o menos creo que iban 12 o 13, ya sería el 13 o el 14, por ahí andábamos, y ya está, eh, fui ahí, vi que más o menos podía medio defender esa posición, así que iba bien y se quedó luego otra gente un poquito más atrás, como de un poco más descolgados, ¿no? y ya está, entonces fui un ratito con ese grupo, pero luego fui aflojando, me fui estirando, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente ha sido coger grupos pequeños, eh, no sé, 4, 5, 6 personas, o tal, grupos pequeños, e intentar aguantar en ese grupo, ¿no? En algún momento, ¿qué pasó? Que en algún momento yo me vi un poco bien, y me adelanté y me fui a... Como a otras 4 o 5 personas o tres personas, y me enganchaba, ¿no? Es decir, en vez de engancharme a un grupo más trasero, me enganchaba a un grupo más delantero, que a lo mejor en ese momento adelantaba o algo, bueno, total, que digo, ah, pues me engancho ahí un poco a rebufo y, y seguir el, su ritmo para, bueno, para al final motivarte tú mismo, es decir, venga, me engancho aquí detrás y no lo suelto, ¿no? Y eso lo hice y en realidad eso me pasó factura después, porque, claro, eh, fuimos fuertecillos, fuertecillos, todas las subidas corriendo subidas corriendo, claro, subidas corriendo en una carrera para 108 kilómetros, pues no es lo lógico subir ya corriendo todo, ¿no? Y, y bueno, luego me pasé un poquito de factura. Es verdad que los puestos que ganas, los puestos, o digamos, más que los puestos, el puesto al final se puede mover. Eh, digamos que el tiempo que, que vas ganando, en que vas sacando un buen tiempo, eh, vas adelantando kilómetros, es verdad que luego lo tienes ahí, siempre lo tienes en la recámara, lo que pasa es que hay que encontrar el, el, el baremo, ¿no? decir, bueno, que que vayas dándole caña para que tú ya tienes una buena un buen tiempo, que vas comiendo kilómetros rápido, pero claro, que tampoco te revientes y luego lo pagues totalmente, ¿no? Ahí es donde está lo complicado, ¿no? Entonces, en este caso, pues ya digo, fui más fuerte de lo que yo debería ir si yo iba solo. Pues es que yo digo, como me enganchaba algún grupito, pues ahí dábamos caña y aguantábamos, ¿no? Y conclusión que eso cuando llegué, no me acuerdo decir, eh, no sé qué posición, o sea, no sé qué hora, pero yo creo que fui aflojando, pues mira, yo me fui dejando caer un poquito ya en el treinta y pico, en el treinta y pico, sí, en el treinta y pico más o menos yo creo que ya me fui dejando caer porque ya vi que estábamos estaba demasiado apretado luego lo iba a pagar lo quedaban contar en el 30 y algo te podían quedar 70 o 70 y algo de kilómetros de carrera o sea, es inaguantable no eh, entonces me fui descolgando ya un poquito y fui cogiendo grupos un poco de hecho está grabado fui cogiendo algún grupito un poco que me, que me cogía digamos ¿cómo era que me cogía Sí, cogía alguno y a lo mejor seguían, sí, no, no, no, bueno, el caso es que me fui descolgando, me fui quedando como más para atrás, exacto, me, me quedaba como un poco fuera del grupo y a lo mejor me enganchaban dos o tres personas que venían detrás e intentaba aguantar esas dos o tres personas porque digo, me estaba pasando factura ya que me estaba quedando débil, no entré en pájara porque lo controlé un poquito, aflojé rápido y ya dije, afloja que, que aquí entramos en pájara, pero, pero anduve cerquilla, no anduve muy lejos, eh, entonces, pues bueno, eh, ahí tuve problemas, pues lógicamente, cuando empiezas con la energía mal, se te cierra el estómago, estás alto de pulsaciones, en fin, todas las... La, 500 de que te empiezas a encontrar mal, entonces no puedes comer, porque es todo como una... como se, se junta todo, ¿no? O sea, te quedas débil, pero a la vez el, el cuerpo, digamos, entra un poco en... en que se, se, se vuelve un poco... bueno, delicado, entonces, bueno, que, que no te admite comida, porque tú mismo al estar débil vas alto de pulsaciones te quedas, bueno, el, el caso que, que eso duró pues yo creo que entre una hora y pico o dos horas o algo así estaría en esa zona digamos de estar débil así que ahí pues lo único que hicimos es subsistir no llegué a pararme, no llegué a pararme en ningún momento que eso también hubiera valido pues es que no quería perder tiempo eh, lo suyo sería haberse parado 10-15 minutos o 20 minutos tranquilamente, te paras y te sientas ¿vale? sube sí pero no lo hice porque tampoco estaba tan mal como para eso podía ir subiendo andandito con un ritmo flojito, muy conservador y, y ahí me defendí como pude y ya está, ahí fui haciendo y, y bueno, al final en la base de vida del 64 ahí, eh, no sé si ya estaba un poquito mejor quizá, pero bueno, ahí comí un poquito de, de arroz que había eh, cogí orejones que se me estaban gastando y los tenía que dosificar mucho y ahí ya iba casi sin eh, sin comida, y como no me aceptaba tampoco el turrón, es más complicado de aceptar. El orejón te lo acepta mejor, pero el turrón te lo acepta un poco. Pero si estás con el tema del estómago tocado, no, no te acepta el turrón. Eh, entonces, pues bueno, cogí sandwich, sándwich eh, solo. Había queso, jabón, eh, queso, jabón dulce, todo eso. Pero les dije solo pan. <risa> y entonces cogí un sándwich de pan y me lo guardé. Comí un poquito y me lo guardé. Y a ratitos, pues me lo fui comiendo un poquito para darle algo al cuerpo pero que, que no me lo rechazare, por eso en trocitos pequeños. Alguna galleta también, alguna cosita así. Cogí cogí naranja, que me, me soluciona bastante la naranja, sí que te cambia un poco... Es ácida y por un lado tiene sus problemillas, pero, pero por otro lado parece que te hace un despierte del estómago y te lo deja un poco como... ¡fum! Un poco limpio y que luego te admita a lo mejor comer otra vez, ¿no? O sea, que también va muy bien la naranja. Y, y bueno, en caso ese que... Así estuve un ratito mal, pero luego me fui recuperando, fui comiendo ya un poquito que pude que comer. en cuanto ya pude comer me aceptaba ya los geles, mis geles, en cuanto ya vi que ya podía meter orejón, eh, turrón no probaba, pero meter orejón y, y meterle un poquito de gel con agua, en cuanto eso ya me lo aceptó, ahí ya lo solucioné, porque el gel me, me subió la energía y digamos que el cuerpo que estaba un poco loco de estómago y todo eso de tal pues ya empezó digamos a ir todo todo correctamente al final a ir todo correctamente y ya pude seguir comiendo bien bastante bien y aún así me, me quedó un poco eh. iba iba soltándome así un poco el, el pantalón que no aprieta pero el pantalón me lo iba despegando eh, para estar porque me duele un poco la barriga en fin un poco no iba del todo y y qué más eh, pues eso hasta ya pues que ya al final fue la cosa eh, un poco mejor, pero tampoco iba a patillas cohetes, ¿no? Pero bueno, fuimos ahí haciendo y bueno, intentando, pues en algún momento ya lo digo, digo, iba por 14 horas y digo, pues van a salir 15, pues que es que ya con el bajón ese ya, digo, es que se nos vamos a 15 horas seguro, y bueno, al final han sido 15, 20, cuando el bajón y todo, luego me espabile bien, pero claro, ya hay un que intenta recuperar, no, eso, luego han salido un poquito más de nivel del que tocaba. Y claro, eso también penaliza un poco, o sea, al final también tiene más, más tiempo, ¿no? También yo contaba que la carrera iba a ser un poco menos técnica, menos técnica, digo, bueno, no tiene mucho el nivel, digo, será, tendrá su tecnicidad, pero quizá un poco menos cantidad, bastante técnica, bastante técnica, lo cual está bien si te gusta técnico, ¿no? Pero que, que, que al final te lentece un poco más y, y eso, pues bueno, también al final todo hace que, que te salga unos tiempos, pues, que no está mal, pero, ¿vale? Eh, ya está, se ha quedado en 15 horas, 20, 55 segundos, eh, 108 kilómetros y eh, 3200 oficiales, a mí me ha marcado 3750 o 3750 me ha marcado a mí en el reloj, no sé, ya digo si, si es que mi reloj no lo ha marcado bien o no, pero me ha marcado eso y y ya está, no hay mucho más, puesto 13 de la general, lo cual dentro de lo pues nos hemos portado bien 13, mira, iba el 13 al principio, pues después de todo el bajón y volver a recuperar, hemos podido volver como yo digo, salvar los muebles y volvernos a quedar como íbamos al principio ¿no? el 13 está bastante bien, el segundo de, de categoría Master 50, vale y ya está, no hay mucha más historia, eh, muy bonita la medalla Aquí la tenemos, así, UTVCN, y, y ya está. Hasta la próxima carrera, ¿vale? Eh, ya hablaremos en los directos, pues yo qué sé, para explicar un poquito pues lo que comí, o lo que... bueno, consideraciones, pero si no vamos a hacer esto un vídeo demasiado largo y realidad, es una crónica. vale. Así que, nada, eh, muy bien. Buenas sensaciones al final, pues, principio muy buenas, principio muy buenas, como decía cuando íbamos dándole caña luego a la mitad digamos de carrera un poco más mala porque iba de bajón y luego ya se fue mejorando y al final muy buena la verdad la parte de eh, final ya digo me metí la música, me metí los cascos ya que los llevaba guardados porque primero como íbamos con tanto el tema de no perdernos con la paliza en fin todo el rollo digo vaya que, que alguien te avise o algo oye que te pasa cualquier cosa entonces no los lleve puestos, los lleve guardado una pequeña riñonera pequeña y cuando ya me parece que ya era de día, sí, ya era de día, y ya más o menos estaba todo controlado, y ya iba yo también solo, que tampoco nadie me tenía que avisar de nada, ni tenía que hablar con nadie, porque en realidad cuando ibas con un grupo, pues ibas hablando con la gente, ibas hablando como se podía, tampoco el ritmo te permite hablar mucho, pero ibas hablando, íbamos entretenidos, hablando para aquí y para allá. Y entonces tampoco iba a los cascos. Pero luego ya, sí, cuando ya fui solo ya metí los cascos, el, el pack que yo digo, el pack de de motivación el pan de motivación se nota se nota y eso me hizo ya darle más caña ya calentar porque luego claro cuando llevas tantos kilómetros vas dolorido de las pies y pies, las piernas va todo dolorido qué pasa eh, que cuando intentas bajar por ejemplo una bajada y está un poquito porque era técnico porque la subida está un poco quieto el pie está hecho a andar pero no a correr las piernas entonces cuando intentas correr pues los cuadrices lógicamente yo no me he llevado palos me lo he comido todo sin palos también era un reto, pero bueno, también iba bien hacerlo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Los cuadrices estaban van tocados. Entonces, necesitas un tiempo entre que te pones a bajar y se calientan las piernas y ya no te duelen los cuadrices. Casi. Te duelen algo, pero casi no. ¿Vale? Entonces, claro, eh, ya con el pad motivación y tal, pues ya empecé a bajar, a dejarme un poco caer, ya más libre, más tal. ya Y bueno, la verdad es que me he defendido bastante bien. No me he caído, o sea, bien bastante bien las hierro ya os explicaré un poco sensaciones no me enrollo ahora y las hierro v4 son las que he llevado y <ríe> y que a decir bueno pues eso que la música realmente me ha espabilado me ha espabilado y me ha hecho que, que tuviera más eh, más ganas de apretar y al final me, me ha ido bastante bien la música ¿verdad? si no hubiera sido por la música pues la parte que ya ha ido un poco más arreglado y más eh, sí, y apretando pues no, no la hubiera no me hubiera salido también, me hubiera ido un poco más apagado. La música es maravillosa, es maravillosa realmente. Pues venga, hasta luego, un abrazo a todos. Eh, Ultra Barcelona, do Ultra 3, Barcelona 2019, eh, a la saca, realizado en Vegas 5 de mayo, ¿vale? Venga, hasta la próxima. De un...